Una persona prófuga de la justicia con antecedentes gravísimos, homicidio, robo, tentativa de homicidio, comercialización de estupefacientes, tenencia de arma de guerra, prófugo de la justicia argentina, seguía viviendo en su barrio. Quiso eludir... Un control policial se terminó metiendo en una casa, intentó tomar a un bebé como escudo. Estamos hablando de Santiago Acosta. Acá estás viendo las imágenes. Cuando él entra a la casa y cuando la policía ingresa a la casa para sacarlo y que... Pero estás en tu casa y te ingresa una persona que... ¡Noche, terror! ¿Quién es esa persona? Está Jaled, en el lugar donde sucedió, en esta casa, donde ingresaron y tomaron a un bebé como escudo humano. Jaled, te escuchamos. Sí, Pame, buenos días. Bueno, Nuevamente bien. los saludo. Sí. Estamos en Merlo, barrio San Martín. Antes de contar lo que ocurrió, me pego la noticia que estaba hablando Gus. Tapa del gas. No existe, se la robaron. Yeah. Mm. Vamos a mostrar una casa cualquiera aquí en la calle Mozart, que la reja llega hasta aquí claro. anteriormente, pero hicieron como una extensión para arriba, porque claro, de acá uno se puede trepar. Hasta incluso, bueno, no hay nadie de permiso. Seguramente que algún joven más chiquitito que yo puede pasar por acá claro. arriba. Esperemos, Dios quiera, que no, no ocurra esto. ¿Dónde fue que eludieron el control policial? En la calle Ferrari, también en Merlo. Los delincuentes, escapando, llegaron hasta esta arena. Cuando lo presentamos a Monti, hablamos con la canción de... de abrimos con la canción de Luis Miguel, claro. bueno, de la arena y demás. No, no, no es esto, porque acá se tiraron los delincuentes y se fueron hasta la casa... Que ya vamos a ir caminando Un detalle no menor, vi pasar a muchos motociclistas Acá, esto para Paulo Bueno, justo ahora el que pasa muy bien, pasa con casco mm. Ninguno usa casco Olvidate. Es lo primero que veo Olvidate. Que fue algo que me llamó la atención olvídate sí. Es algo increíble, ¿no? Bueno, vamos a llegar a la casa Que además tiene una pizzería, el hombre Gente de trabajo, como ustedes, como nosotros eh, Gente de laburo Y que usaron al niño, al pequeño Como escudo humano lo usaron al más pequeño de la familia como escudo humano. Vamos a hablar ahora con, con ellos. La casa es una casa que no tiene un, un cartel de día porque trabajan de noche con la pizza, sin ningún problema. Bueno, esta es la casa. No hay ningún problema de mostrarla porque nos, nos habilitaron a que podamos hacer esto. Y vamos a preguntarle, si sí. Acá lo tenemos a, a mi querido amigo Pizza seba que estuvimos hablando ya hace un ratito. Bueno, Seba, antes que todo nos solidarizamos con este triste hecho de violencia que estuviste viviendo. ¿Cuánto está la pizza? Para ir descontracturando un poco. 1.500 dólares de musarela. Ah, barata. <risa> barata. Sí. ¿Cuál es la especialidad de la casa? La pizza Seba, eh, jamón, musarela, papa frita y huevo frito. Ah, una, una, una bomba. bomba. <risa> Espectacular. Qué rico bueno, esta bomba. Hora. contanos lo que ocurrió, cómo fue el hecho que usaron a, al pequeño, cómo se llama también, de escudo. Bueno, venían persiguiendo una moto con dos eh, delincuentes arriba y el delincuente choca al patrullero en la vereda de enfrente y uno se empieza a correr y empieza a correr para la pizzería. Como el portón estaba abierto, se manda adentro. Y en la puerta venía entrando mi nieto y que nosotros todos pensamos que él se iba a escudar con el bebé. Y bueno, el accionar de la policía que fue muy rápido eh, Hizo que esto sea posible que no sea una desgracia Tenemos acá, ¿vos que sos? ¿La madre no? No, la madrina ¿La madrina? ¿Cómo se llama el niño? Bruno ¿Cuántos años tiene? Un año y medio bueno, Acá tenemos oh, a la mamá, bueno no. ¿Tu nombre? Ariana Ariana, bueno, Ariana, eh, qué momento, ¿no? Sí, la verdad que sí, un susto Más que nada por los chicos Nadie sabía si el chorro le podía haber hecho algo a ellos sí. ¿Qué hubiese pasado, Seba, me pregunto y nos preguntamos si entraban a la casa, vos trabajás con bueno, con cuchillo para cortarle la mozzarella, algo tragedia, me dijiste. Sí. Una tragedia, una tragedia porque nosotros no íbamos a pensar en, en que si iba a ser algo bueno o malo, íbamos a atacar y hubiera pasado lo peor. Sí. ¿Ya los están escuchando la familia, equipo? Sí, no, pensando, además, si ellos hoy saben, ¿no? Pero... ¿Conocen los antecedentes de la persona que ingresó a su casa? Porque me gustaría que Gustavo, eh, sí, en eh, un simple había... resumen, ¿no? Sí, uno de los, uno de los dos delincuentes, este, te cuento, Seba, por si no estás al tanto, tiene estaba prófugo de la justicia, uh -huh. eh, se llama Santiago Acosta, con antecedentes muy graves, antecedentes por homicidio, tentativa de homicidio, robo, tenencia eh, para comercialización de drogas y además tenencia de arma de guerra, digo, a esa gente se enfrentaron ustedes. Esa persona estuvo sí, adentro no, ver, de su sí. casa. Eh... Y bueno, viste todo se dio en el concepto que, bueno, de que venían escapando de la policía. ¿Es un barrio tranquilo este, Seba? Acá, por lo menos esta cuadra, es tranquila. Hay delincuencia como en todos los barrios. Uh -huh. Ahora, Seba, ¿cuándo, ¿cuándo se vivís vos? acá? Y 49 años vivo acá Ah, claro. toda la vida Seba, cuando ustedes vieron que los venían persiguiendo Y que los dos delincuentes se arrojan contra esa bolsa de arena ¿No tuvieron el reflejo, digo, uno no sabe cómo reaccionar en cualquier momento? ¿De meterse todos adentro y cerrar? ¿O fue todo muy rápido que no les dio tiempo de eso? No, claro, los chicos pensaron que era un choque mm, Porque vale. salen a mirar pensando ah, que era un choque claro. Pero cuando el tipo empieza a correr por la vereda de enfrente No sabés sí. ah, No sabes. se no sabes? viene no sabes. a la pizzería o tal vez pensás esto, ¿no? Hay alguien que se está escapando y, claro, la, y lo haces entrar claro, a tu casa exacto, pensando que exacto, lo quieren robar. Y es, sí, y es un ladrón. Sí, sí. En este contexto de delirio que todos los días vemos, gente que está prófuga, gente que no está presa y un sinfín de asaltos, la persona que maneja seguridad a nivel país, quien es Aníbal Fernández, dijo las calles van a estar, último momento, regadas de sangre y muertos ¿Eh? si la oposición gana las elecciones. No. Esto termina de decir Aníbal Fernández en este contexto de muerte de Colegivero y esta locura porque dice que gente con una formación de derecha que solo tiene vocación por lastimar, reitero, Aníbal Fernández, dos puntos, aseguró que se van a llenar las calles y van a terminar regadas de sangre y de muertos si la oposición gana las elecciones. ¿Y qué están haciendo una declaración ahora, ¿qué está pasando ahora, terrible. Todavía ¿Hoy no hay reguero de sangre en las calles? Claro. Yo creo que tenemos problemas super serios. ¿Pero ahora qué se está haciendo? Claro. A mí me y supuestamente ahora, estamos, estamos viendo si ponemos después. los chips de las cámaras, de los colectivos. En el contexto funciona? lo dijo. En declaraciones ...pura y exclusivamente electoral... ...diciendo, si gana el otro... Claro. Hubo oportunidad de hacerle una repregunta... ...como dice Nati, a ver, ¿usted, ¿qué, están Vame. Vame. Ahora, claro, ¿qué están haciendo ahora? Hay títulos... Claro. Ministro de Rosario, ¿Qué está haciendo? desde que llegó a la gendarmería... ...que hubo una vocación, una voluntad... ...de frenar las muertes por narcotráfico... ...tuvimos no 22 casos más... Claro. Sí, va. me parece que tenemos muchas declaraciones... mucha rispidez en las redes sociales... Claro. ...habla Bernie, contesta otro... ...habla Fernández, contesta el otro... Y lo que planteamos temprano con Tenenbaum, el tema es cómo. ¿Qué van ¿Cómo a hacer? paramos Exacto. la inseguridad? ¿Cómo detenemos a los ladrones? ¿Cómo los hacemos cumplir condena Las frases son contundentes. Ahora okay, vamos okay. Okay. Quiero volver días, al claro. móvil, perdón. Vamos con Haller, que está con la familia. Sí. En, eh, digo, son los dueños de casa donde ingresó esta persona buscada, prófuga de la justicia y super, y altamente peligroso. Y preguntarles. Y volvemos a lo ¿Qué mismo. De lo que ¿Cuál es su reflexión días, como vecino, Haller? Sí, ellos ya te están escuchando, pero te, te quiero hacer la reflexión sí. de siempre. Tienen una cámara que gracias a Dios pudo captar lo que ocurrió, pero hay otra cámara que no funciona, que eso también claro, claro. es algo de todos Por los cierto. días. ¿no? Y son claro. cámaras de ellos, no es que es de la municipalidad o del municipio. Bueno, ¿qué reflexión tienen de lo que ocurrió? Pregunta Pame. Bueno, lo primero y principal es que cuando la policía actúa de la mejor manera, tenemos fiscales y jueces que sueltan a los ladrones. Este es el problema. Tenemos que puntualizar sobre los fiscales y los jueces que hagan bien su trabajo, porque esto va a seguir igual si no, porque el policía tiene todas las armas para agarrarlo, los agarra, los lleva a fiscalía cuando lo sueltan y siguen otra vez delinquiendo. Claro. Tenés es... miedo de hablar de alguna represalia no, o algo? no? Gracias a Dios no. Yo nací en este barrio y voy a seguir en este barrio, no claro. tengo re... no tengo miedo. Porque acá yo me crié y, y nací acá. Es Sebastián... sí, muy conocido. La gente pasa, se viene a solidarizar con Seba. Sí. ¿Cómo es el, el, el día después o estas horas posteriores a lo que sucedió? ¿Cómo lo viven como familia? Tienen miedo, eh, piensan en mudarse. No, no, no. Miedo no tenemos, no, no. No. No, no porque mudar, no pasó nada. Y aparte que su fuerte no de trabajo no también. No pasó ¿Dónde? nada, pero... Digo, ver, La mejor pisa de Merlo, a pizza uno de los menores de los niños como escudo humano. O sea, gracias a Dios hoy esa noticia se puede contar y no es una tragedia. No es un... De milagro. Estuvimos de milagro. a nada de que sea una tragedia. o sí, no milagro, se va. A sí. nada de que fuera una tragedia. Tal cual, tal cual. Podría haber pasado a sí. peor esto, porque si el tipo se metía para adentro y el policía que actuó re rápido, sí. esto hubiera pasado lo peor. Claro.